Hoy no tengo manos porque un haitiano me las cortó con un machete, pero aún así no guardo rencor. Se recuerda que en el 2017 la adolescente Cielo García fue atacada a machetazo por un nacional haitiano que, frutos de las heridas imputadas en ambos brazos, ya a cuatro años su verdugo continúa prófugo, sin saber su paradero, pues en el día de hoy ella dijo que aunque no tenga brazos, no le guarda rencor a los haitianos. Y lo que quiere es paz para ambos países. Cielo García. Ahí estamos viendo, señores. Dice ella, hoy no tengo manos porque un haitiano me cortó con un machete. Pero aún así no guardo rencor. Contra los haitianos, en todo el mundo hay personas malas y buenas. Quiero la paz para ambos países. Eh, yo creo que está esto de Cielo en el este momento. Gracias al mango informativo 56. Así es, así wow. mismo. Eh. Eh, estas declaraciones de cielo yo creo que son muy positivas y que en un momento perfecto recordemos que durante unas semanas estamos viviendo una situación de tensión por lo que está ocurriendo con Haití y siempre pues la gente siempre quiere como buscar cosas para enchinchar y, y, y, y, y verdad entonces esto de cielo verdad pues eh, son unas buenas declaraciones y es verdad lo que ella dice o sea ella no le guarda rencor mira después aunque perdió las dos manos eh y un trauma tremendo, ¿eh? porque supuestamente tenía una supuesta relación, yo no sé. No me acuerdo ahora, pero aún así que ella diga eso, que no le guarda rencor. eh, Yo creo que eso, eso, eso es algo bueno y la gente tiene que... Que después, con, este, con esto la gente tiene que dejar de bajarle un poco. Gente que solamente lo que está es para enchinchar eh, contra la... Entre dominicana de ti, que los dominicanos, esto, los haitianos, esto, los haitianos. Hay que bajarle un poco a esto y, y, y, y no... ...y no contribuir más a la tensión y al estrés que genera siempre eh, la, eh, hablar sobre el tema haitiano. Claro, que son temas políticos, al final, son temas que son políticos, problemas, fronterizos políticos que no tienen nada que ver con la gente. Porque son problemas que son, de, son esos partidos partidarios, tanto de ambos lados como en lo que lo hemos hablado ya aquí varias veces... Hay una parte en Haití, una parte de aquí, de aquí que son izquierditas y son la gente que se paran tirando. No, y so, y no, tiene... no, no, no, así, no, no, no, no son isquielitas, porque así, Pero no, gente que no tiene ideología, claro. que sí. se monta en la sola, ¿verdad? Y que, y, sí. que, que usan ni que el nacionalismo, ni que Dios sí. para el libertad, que sé yo, qué pendeja. Óyeme, sí. utilizar eso, utilizar lo que es nuestro de, de, de, como identidad propia para envolverse en ello, utilizar y utilizarla contra un tercero, óyeme, eso es muy malo. Sí. Eso no se debe hacer, ¿eh? Así que esa es mi opinión, ¿eh? Y esto de cielo que dice, no, yo no le guardo rencor, óyeme, son palabras po poderosas de una mujer que perdió los dos brazos, ¿eh? Que eso es algo claro. difícil, ¿eh? Pero muy difícil, pero tiene un cor aún así tiene un corazón noble y no lleva rencor con ninguno de los nacionales. Ay tía, hola, hola. No para se, ¿se fueron los muchachos ya de, del del Increíble. <risa> <risa> <Qué horrible>, ¿eh? <risa> <risa> amado, eh. <risa> ya ya <he> lo, <risa> llegamos al final, eh. Llegamos al final ya,